Bueno, eh, quiero quiero felicitar a todos los que los que han escrito en las redes sociales y especial a a esta muchacha eh, Lisbeth. Raya al piso, 1, 2, 3, 4, que cumpleaños el día de hoy. Entonces ya tenemos más, más gente en el podcast. ¡Más gente en el podcast! ¡Ay, sí, Fabio! Estoy súper emocionada porque cada vez tenemos más personas y hasta tenemos, eh, no sé, esto, esto está agarrando mucha mucha fama. Ya en el barrio me están diciendo que por las mañanas en el trancón me escuchan mis podcasts. Bueno, y tenemos para hoy algo muy especial que. Que queremos que, que la gente vea. En estos días, pues nos metimos al cuarto de Andrés y le encontramos unas, una guitarra que él compró con su plata. Él siempre se, se compra pendejadas. Entonces, eh, se compró una guitarra y, y para componer canciones porque él quiere ser artista, él quiere brillar, él quiere. Entonces, vamos a escuchar una canción que, que yo le grabé porque yo me di cuenta. Que él estaba grabando, entonces yo puse el celular por debajo de la puerta y grabé la canción que él está componiendo a, a esta muchacha. Ay, a esta, a la que tiene mundo y él no. Eh, es esta, eh, la. Ay, se me va el nombre. Adriana, esta, la. Ella es. Ella es de origen santanderiano, ya. Pero ella también es como el papá es de los llanos. Y la mamá, la mamá es de, creo que de también de Santander o de Boyacá, mejor dicho, esta muchacha es aguerrida y quiero que oigamos la canción. En este momento le pongo play a la grabación de lo que yo grabé con mi celular porque descubrí que los celulares graban. ¡Ay sí, los celulares graban! El otro día yo me estaba también grabando y, y los celulares no solamente graban video, también graban voz uno puede hablarle al celular y mandar, y uno, ¡ay! Y con mis amigas, cuando descubrimos eso, ¡ay, qué bueno! Porque nos mandamos mensajes y uno los pone rápido, ¡ay! Y, uno su y una suena... Habla todo rápido, eso es chistoso porque... <risa> Me río porque Luz Marina es muy chistosa cuando uno le pone rápido el, en el, el en WhatsApp. ¡Ay, es, es increíble! Bueno, vamos a escuchar a mi hijo componer una canción. Le mando play. Esta es la canción de, de Adriana. Entonces, uh, eh. Adriana, eres todo lo que yo creí. Eres... Eh, este muchacho. cuánto tiempo ha pasado, desde que nos conocimos. Eso y ha pasado yo años. Yo no sé que somos juntos. Eh, eso. Quiero ser más de ti es ah, contigo. Sé esto. que tu corazón está perdido. Ay, él tiene un tío que es que sé tiene que oído Se le va por el tío que tiene oído. Puedes estar con otro en este momento, pero quien realmente te quiere soy yo. Eh, sí, ella está con un profesor de la universidad. El, el que te quiere soy yo. Uh, baby. Uh, baby. Me, me gusta como mezcla el inglés. Somos ¿Que somos qué? El Él usó unas palabras raras. Somos, uh, Cuando ah. estamos juntos, sé que estás feliz. Ah. Aunque ah. hagas jetas. Sí, ella, ella siempre... Aunque no digas ah. que... Ella siempre está con carecería. Aunque digas que no te gusta, pero regresas a mí. Y pronto estarás de nuevo entre mis brazos. Que te vea llorando. Porque estás buscando donde no es. Ella a veces llega. A mí. Llega de madrugada llorando, sí. No te amo. Papá, tú y yo somos chimbe. ¿Qué somos? Ay, él hace. Él hace juegos de palabras, a veces juega con las palabras. La, la, la. Tienes tu canción en tu corazón porque tú me necesitas más que a él. Tú me necesitas más que a él. ¿Cómo no? Somos Tú y yo yeah. somos qué? ¿Cuántos viajes hasta tus veces uh, Gracias. Bueno, esa es la canción de, de mi hijo. Espero que él, él de pronto la manda al scoopify para que ustedes la, le den muchos likes y views y le pongan playa, le pongan play harto tiempo. Entonces, este es el podcast de hoy. Apoyen a nuestro hijo Andrés López que se manda a la música. Pot. Entonces, eh, un abrazo. Este fue el podcast de hoy. Eh, Gloria, algo más que agregar? N no, ay, no sé. No me gustó la canción. Me parece muy desafinado. Ay, cállese, mi hija, porque es que necesitamos que el muchacho triunfe. Además, hay gente desafinada que triunfa. Y hay gente que inclusive usa, usa otras voces y otras cosas y, y, y le ponen como voz de robot y, y venden millones. Necesitamos que este muchacho triunfe. Ay, sí, la, la canción me gustó. Se llama Tú y yo somos la chimba. Eh, eh, eso es lo que alcancé a entender. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Digan qué pareció, qué les pareció la canción de mi hijo. Muchas gracias.